giorno cari amigo da paulo el giorno de hoy que cosa facho facho un riscaldamento activo faccio facho cinco ejercicios que lo repito dos vueltas estos ejercicios te ayudarán a, a, a entrar ya piu parado prepare tu performance piu activo piu piu boom boom boom boom pa pa pa los ejercicios que voy a hacer, voy a hacer el jumping jump, hago squat, después hago mountain climber, hago la pera, eh, tocolato lato, uno, dos, un ejercicio lo voy a repetir dos vueltas, hago uno, dos, tres, cinco, después nuevamente eh, torno a hacerlo nuevamente, importante, prima de hacer cualquier sea, si actividad física, eh, Consultar con tu médico que te diga cuál el ejercicio de manos. bene. tú seas una persona que está iniciando, va piano piano o tú puedes hacer algo más più, più complejo, más più, più difícil. Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad en los brazos. Cosimos, muevo el girovita, el girovita, cambio, cambio, me pliego, me pliego, así eh, nuevamente, me muevo, me muevo, te relaja. Oye, dormito, otobre, otobre, porque lo estoy todo activo, así cargo? Ok, perfecto, perfecto. Adesso, adesso, vamos a cambiar de, de set y andiamo a la otra parte a hacer los ejercicios. prepara, tú continúa ahí. Ok, prepárate que vamos a iniciar, iniciar, iniciar. Pues esto es un rescaldamiento. Dopo de esto, puedes hacer tu actividad física, lo que tú a hacer, básquet, para en palestra, inicia, activo. Ok, se inicia.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 24 ok si va. Uno, due, 3, 4, 5, 6, 7, otto, nove, 10, uno, due, 3, 4, 5, 6, 7, nove, 9, 10, Uno, nueve, tres, cuatro, cinco, seis, se, nove, Vamos a para la pera, la pera, la pera, la pera. Un poquito de ejercicio de peligroso. Ok, vamos a parar el 30, 15 y 15 indietro, Ok, prepara. 3, 2, 1, inicio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 5 e dietro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 e 5 ok adesso guarda che facciamo guarda che facciamo va 1 2 3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 ¿Qué hacemos? Lo repetimos nuevamente. Lo repetimos nuevamente. Nuevamente. Riscaldamento activo. Prepárate. Prepárate. Lo falta con de 30. 3. 2. 1. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 En más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10 60, uh! 60 ah! se se Ok, ahora, escuote y eh, al su pie, Prepárate. Prepárate. Si un gladiador, eres un guerrero, ah, Sei un espartaco no soy una gallina, soy un gallo Ok Ok 3, 2, 1 y va, va 1 En 2 En 3 En 4 En 5 En 6 En 7 En 8 En 9 En 10, 10 más En 1 En 2 en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, en 10. Ok, uh, cual continua, cuando un gocho de aire. mountain climber, mountain climber, uh, mountain climber, prepárate, prepárate.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 7, 8, 9 y 10. Uh. Ay, ay, ay. Ah. Riscaldamento activo. Cuarta activa. La pera, la pera, la pera, la pera. 15 avanti, 15 dietro. Ok. 3, 2, 1. Inicia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, en dietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 1, 2, 3, 4, en 5. Uh. Y por último, chocolate, chocolate, prepárate, prepárate. Ah.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 1, 1, 1, 1, ok, por el giorno de hoy habíamos finalizado nuestro descartamiento activo. Si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. Mira comando. Nesuvo no te regala niente. Tú te un precio en cuesta vida. La natura, la natura ayuda, pero tú también con tu entrenamiento, con tu alineamiento, con tu entrenamiento. Mira comando. De core, Pablo.